Tras la denuncia hecha a principio de esta semana por la maestra María Luciliadora Cruz, presidenta de la Unión de Base Sindical y Pedagógica de la Escuela Paulina Valenzuela, en la que describió la problemática de un árbol que está a punto de caer y pone en peligro a estudiantes y al personal docente del centro educativo. Hoy, la directora distrital Rosa Alonso aseguró es cuestión de días para resolver la problemática. Sí, hemos estado muy al tanto de la problemática y hemos estado dando pasos que gracias a Dios vamos a llegar al final. Porque eh, el árbol es bastante alto y no encontrábamos la maquinaria que llegara hasta arriba para poderlo podar. Porque no lo pueden cortar desde abajo, sino que hay que irlo podando desde arriba hacia abajo. Gracias a Dios en el día de hoy ya Joel de Castro, nos comunicamos desde norte, de norte, no va a apretar lo que es el canato, e incluso lo van a buscar porque tiene que ser más alto de lo normal que ellos utilizan. Eh, el mismo centro ya tiene su permiso para la talación del árbol y la defensa civil nos va a ayudar con la maquinaria y el personal. Juan Cordero, NTN, su